Vale, bueno chicos, eh, bonita tarde para ver un poquito de hooks. Supongo que muchos de vosotros, eh, supongo que muchos de vosotros habréis usado hooks alguna vez. Si no, no pasa nada. El meetup de hoy está pensado para para todos los casos, tanto si habéis usado hooks eh, como no. Veréis que, bueno, he preparado un pequeño proyecto. ¿Vale? Que consta de un, es un... chat hecho en React, no tiene backend, ¿vale? Eh, es un chat que simplemente son hooks para mostrar cómo se, cómo se desarrollaría el frontend de un chat, eh, sobre todo para practicar y entender un poco eh, qué son los hooks en React, cuáles son los hooks más importantes y los que se suelen usar habitualmente, ¿vale? Eh, contarme si alguien quiere contar un poco si ha usado Hooks o si los usa mucho o suele usar más React eh, con clases, que también es bastante habitual. A ver si alguien lo quiere contar, si no, no pasa nada. Vale, bueno, si no tiramos para adelante, sin problema. Ah, Venga, vamos a, la... vamos a compartir pantalla. Hello. Hola. Hola Marc, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola a todos. Eh... Oye, yo he desarrollado un, un sitio web con sí. React, el backend en Ruby on Rails, y he utilizado hooks, ¿no? Pero eh, siento como que lo que he utilizado realmente necesario es el useState. Ya. Yeah. No he usado más allá. Vale, o sea, entiendo que es un frontend, un frontend React y el backend Ruby on Rails, ¿no? Sí. Más que todo porque he estado migrando, o sea, desde hace poco de, de clases, los componentes que están en clases los he estado migrando a, a hooks, ¿no? Y todavía no he encontrado como la, la gran utilidad del resto de los hooks. Entonces, espero que te ayude acá. Yo creo que te será te súper será útil la charla. A ver, es muy típico, ¿no? Digamos que hace unos años hubo un cambio de paradigma. La gente al principio escribía React usando clases y se dejaron de escribir clases para escribir componentes eh, como funciones, ¿no? O sea, eran componentes funcionales. Eh, y en ese momento es donde los hooks empezaron a despegar. La persona que desarrolló hooks, o sea, hooks antes era un... No se llamaba hooks, no recuerdo el nombre ahora, pero era un paquete aparte que podías descargarte con Yarn o con NPM y la gente empezó a, empezó a usar mucho ese paquete que se llama React Composer o algo así, no recuerdo muy bien. Entonces la gente de Facebook contrataron a esta persona para que desarrollase hooks o para que integrase este proyecto dentro de, de la librería de React y se llamase eh, lo que conocemos hoy en día como hooks. ¿no? Lo que pasa es que desde entonces hasta, que, hasta los hooks de ahora ha evolucionado bastante, tan densa tan así que ya nadie escribe casi React eh, usando clases, a no ser que tengas un proyecto eh, histórico ¿no? que hayas eh, migrado o que estés migrando, eh, pero es eso. ¿no? Eh, y eso es lo, el, si empiezas un proyecto desde cero, normalmente lo escribes eh, con JUS directamente. Vale, venga, voy a compartir pantalla, va, no me enrollo más. A ver, si se une alguien, no sé si podéis ver la lista de espera o la sala de espera, me, me avisáis. Vale, bueno, eh, os he preparado este pequeño ejemplo, lo tengo colgado en GitHub, en, en el GitHub de Core. Ya sabéis que Core es la nueva escuela que he abierto. Eh, Digo abierto porque todavía no hemos empezado. Empezamos el día 16, es decir, el lunes que viene con el primer bootcamp de desarrollo web, 12 semanas. Luego os hago un poco de publi. Eh, aquí tenéis el, el meetup de hoy, el, el código disponible. vale. Luego os pasaré un enlace al finalizar el meetup para que lo tengáis y lo podáis descargar y bueno, bichar un poco. Pero bueno, este es el, este es el código, ¿vale? Es un, como os he dicho, es un chat. Vamos a arrancarlo. Tengo aquí. Tengo aquí el. Ay, start. Tengo aquí el ejemplo. Eh, ahora os explico un poco cómo va, pero primero quiero que lo veáis. Vale, es un ejemplo bastante sencillito. Esto es lo que hago. Vale, es este ejemplo de un chat que tiene nada, un cambio de tema y un pequeño chat que tanto funciona con el Dándole a Enter como. Eh, dándole aquí al botón de enviar. Insisto, el chat no está conectado, sino es simplemente un ejemplo eh, que me da pie a explicar unos cuantos hooks de dónde los colocaría para realizar esta página, vale, tanto para el cambio de tema como para este pequeño formulario, que es simplemente un formulario donde tiene un textbox y un botón y eh, este pequeño listado de eh, mensajes, ¿vale? Venga, pues os explico un poco cómo está montado el ejemplo. Eh, insisto, si alguien quiere levantar la mano o parar el meetup y hacer alguna pregunta, para eso estamos, ¿eh? quiero decir, eh, libertad total. No os preocupéis por eso que estoy acostumbrado. Vale, pues os explico un poco cómo está organizado el código. Bueno, el código usa Parcel. Parcel es, eh, un, eh, es un bundler para... Para front, similar a Webpack, lo que pasa es que es como muy sencillo de utilizar. Digamos que lo único que tienes que hacer es, eh, te descargas parcel con yarn, que es un módulo de yarn sin más. Y una vez lo tienes, eh, simplemente pones parcel index.html. Este archivo index.html vinculas un archivo JavaScript, ¿vale? Con, en este caso sería este archivo index.js. Y directamente ya incluye eh, los módulos. Eh, bueno, puedo cargar módulos s 6 Digamos que está como full equipo, ¿no? Ya, ya viene todo preparado. Entonces, es como muy sencillo montar un ejemplo con Parcel. Podría haberlo hecho con Next, pero bueno, he preferido usar Parcel porque es como bastante más liviano y nos quitamos la parte de server-side rendering que aquí no interesa. Vale, entonces, os lo he dicho, esto es un pequeño index HTML, que es el index HTML de esta página de aquí. Vale. Y el index.html de esta página de aquí tiene este archivo index que simplemente tiene un react-dom-render que renderiza estos componentes en el elemento root, que es este de aquí. ¿vale? Es decir, simplemente es react de cara de cliente. Vale, Os explico un poquito eh, cómo está montado y qué paquetes utiliza este ejemplo de react-hooks. Insisto, si en algún momento queréis parar, sin problema. ¿eh? Bueno, eh, empezamos por el principio. Aquí hay eh, dos componentes, ¿vale? Este sería el componente app, que es la aplicación completa, es decir, lo que veis aquí. Y este pequeño componente que se llama cambio de tema, theme switcher, que es, está en este fichero, ¿vale? Ah, ahí lo tenéis, theme switcher, que simplemente es un componente que es una función que recibe un children y coloca un children y digamos que envuelve estos children con un Context Provider ¿eh? que lo vamos a usar luego con el hook eh, UseContext. Pero bueno, esto simplemente que quede mencionado aquí, digamos que el children en este caso sería la aplicación. La aplicación es pues eh, toda, la parte, eh, toda la parte visual. Venga, entonces vamos por el principio. Vamos a empezar por el principio. El footer no tiene más. El footer es simplemente el loguito de core y, y esto de aquí, pero luego veréis que el footer tiene como un pequeño truqui que he utilizado para cambiar el logo no sé si os fijáis que el logo cambia, ¿eh? aquí es blanco y aquí es el logo naranjita de core vale entonces eh, veréis que en el código hay algunos componentes que quizás pueden no, no, no, quizás no estáis familiarizados con ellos o quizás sí en este caso estoy usando eh, para maquetar el layout de la página, por ejemplo, esto sería el footer, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí un poco en un lado para que lo veamos todos. Vale. Ahí está. Este sería el footer, ¿vale? este de aquí, que es este componente. Y para ello estoy usando del paquete ReflexBox, tanto el componente Box como el, el componente Flex, que si no os gusta escribir CSS, como a mí, a mí no me gusta nada, cuando tengo que hacerlo casi muero, eh, Flex y Box permiten eh, hacer layouts directamente escribiendo props ¿vale? en el componente Flex, entonces el componente Flex lo que hace es monta un div eh, con el display Flex, de manera que estos dos botones pues están uno al lado del otro porque por defecto tiene un eh, Flex Direction Row, ¿vale? le digo Align Items Center, Justify Content Center para que se queden centrados respecto al eje X y respecto al eje Y. ¿Vale? en este caso este Flex Align Items Center es para este para este para el loguito y para el texto ¿vale? yo uso bastante, uh, uso bastante Flex y Box, simplemente es un div y donde veis aquí PR significa eh, Padding Write ¿vale? lo que pasa es que es muchísimo más cómodo escribir Padding Write 2 ¿qué significa Padding Write 2? Eh, significa este PaddingWrite2 es el espacio entre el logo, de hecho si pongo aquí 4 por ejemplo, ¿vale? veréis que ahí está, cambia este espaciado, entonces este padding PaddingWrite, si escribís un 2, este 2 es, eh, hay un archivo interno que tiene Reflexbox que dice, si pones un 1 son 10 píxeles, si pones un 2 son 20, si pones un 3 son 40, ¿Vale? entonces eh, permite escribir media queries poniendo un array, si pones... 1, 1, un medio, 2. Cuando esté la media query de pantalla completa, habrá un padding de 20 píxeles. Cuando esté en la media query de tamaño tablet, estará a pues eh, uno son 10 píxeles, pues estará, habrá 5 píxeles. Y si está en tamaño mobile, habrá 10 píxeles. Súper útil Reflexbox. Si no, si no lo habéis usado nunca, os lo recomiendo porque os va a cambiar. Eh, eh, la manera de pensar de cómo maquetar una página en React. Eh, luego os paso el enlace y lo dejo en el Readme, ¿vale? Bueno, entonces nada, el Reflexbox simplemente para maquetar pero bueno, esto no es una charla de maquetado, ¿eh? es una charla de hooks Vale, eh, entonces vamos al componente principal de la app, que es este de aquí ¿eh? también eh, uso Style Components si conocéis Style Components eh, genial, también sirve lo mismo para hacer eh, maquetado en rollo React Way. Vale, en este caso os explico eh, qué componentes estoy usando. Estoy usando Emotion Core también lo mismo para definir CSS y Style Components para definir algunos estilos de algunos componentes. Vale, un momento voy a emitir a tres o cuatro. Venga. Pues entonces lo que estábamos hablando. Aquí tenemos un container que simplemente pone el ancho de la pantalla, el título. Y aquí un div eh, que tiene en mobile ancho del 100%, en, en tablet dos tercios del ancho del container y en desktop un medio del ancho del container. Por eso, si os fijáis, justo aquí, aquí hay el mismo espacio, ¿eh? que es un medio. De hecho, si lo pongo en mobile, veréis que el 100% del chat es el 100% del contenedor. El contenedor es el que le pone los márgenes laterales, ¿vale? Vale, entonces, el componente chat, que es este componente de aquí, que es la caja de los mensajes con el formulario. Vamos a verlo. Ahí está. Vale, entonces, el componente chat, lo mismo, es un div que tiene una lista de mensajes, que es esta lista de mensajes de aquí, y un input, que es este input de aquí. vale El input eh, es el botón más el formulario de entrada de texto. vale Entonces, vamos a ver el input. Venga, y el input es donde se complica la cosa. Bueno, os explico. Aquí estos son simplemente estilos CSS, tanto para el botón como para la caja. En tanto, esto lo vamos a saltar un momento. Y vamos a el primer hook de la tarde, que es UseState. Bueno, aquí ampliar un poco esto. Venga, este es el componente. No sé si veis bien aquí, queréis que haga zoom. Bueno, si alguien quiere que haga zoom o algo, me lo decís sin problema, ¿vale? Vale. Eh, bueno, lo que os decía. Fijaros. Use state ¿Qué es el hook UseState? En el hook UseState nos permite que un componente ¿vale? tenga un estado. Concretamente, cuando se monta el componente, es decir, cuando aparece en pantalla por primera vez, aparece que text es un string vacío. ¿vale? Tenemos text, que es el valor del estado, y setText, que nos permite configurar eh, un valor a este texto. Como ya sabéis, este valor es inmutable, es decir, que por mucho que cambiemos esta variable, el componente no se va a volver a renderizar y no se representarán los cambios en pantalla. Vale, entonces, en el hook useState, que recibe un array con dos posicionales, este es el primer posicional y este es el segundo posicional, lo vamos a usar para poner el value a este campo de texto, es decir, que al principio, de hecho, cuando he cargado la página, en este campo no hay nada. Si yo pusiese aquí hola, esto es el valor por defecto del estado. ¿vale? Entonces veis que cuando carga la página, por defecto hay un hola ¿eh? que puedo borrar. Por tanto, esto se llama el default value del estado. Es decir, cuando el componente se carga, es decir, cuando se carga esta entidad visual, ¿qué valor, hay, eh, qué, ¿qué valor hay dentro de este campo de texto? ¿no? Es, lo estoy usando aquí. Ahí está. Luego defino tres funciones. Ahí tenéis esas tres funciones. La primera... Y en realidad la más complicada, que tampoco tiene mucho. Handle send message. Esta es una función que cuando sea llamada, primero comprueba que el texto de este bloque eh, no está vacío. Si está vacío, pues no hace nada, simplemente retorna. Y si no está vacío, pues continúa e intenta llamar a una función que se llama on message que he recibido a través de un prop. ¿Vale? Por defecto, si esta función no existe, es decir, si yo llamo a input, de hecho, ahora lo vais a ver aquí, que en chat le paso la función onMessage, ¿eh? le paso esta función, si yo llamo a input, ahí es un momento que tengo la barra aquí puesta fuera, si yo llamo a input y esa función no existiese, tengo aquí una implementación por defecto que lo que hace es lanzar una excepción diciéndote, oye, acuérdate de pasar la función onMessage como una prop. Vale, entonces llama a la función onMessage con el texto que haya metido aquí y pone el texto en blanco. De hecho, si os fijáis, cuando aquí pongo hola, hola, ¿qué tal? y le doy a enviar, desaparece este texto y aparece aquí. La funcionalidad de que desaparezca este texto de aquí, lo podéis ver aquí en la consola, pongo hola, pone sending, hola, sale el sending, el texto que he metido aquí, se llama a la función onMessage para que alguien haga algo si hubiese algún error, pues sale aquí el error al llamar esta función, y se pone un set text vacío. Es decir, para que el campo, una vez le damos al enter, pum, se quede vacío. Vale. ¿Qué hace set text set text configura este estado. Entonces, eh, al yo escribir en este input, quiero que este estado cambie y en este texto se ponga lo que yo estoy escribiendo. Y para ello tenemos una función que se llama handle keyboard. Esta handle keyboard la asociamos al evento de este input box. Este input box es un input normal y corriente, ¿vale? Es un input, no sé sea, si os fijáis, esto es un input normal y corriente, ¿eh? que no tiene ningún misterio, que tiene su evento eh, on-Change. Entonces, en el evento onChange llamo a la función handle input change y entonces en la Handle Input Change lo que hago es cojo el valor de la tecla que ha apretado y lo guardo dentro del estado. Digo, setText.target.value. Eh, punto punto no el valor de la tecla que he apretado, sino el valor del campo de texto en ese momento. A esto en React se le llama componente controlado. Es decir, este input está controlado por este estado. ¿vale? Este es uno de los casos típicos de uso de estados en React para controlar el estado de, por ejemplo, formularios. vale Entonces, asocio otro evento, que es onKeyPress, keyboard que es esta función que si yo estoy escribiendo y pulso el enter, lo que hace es llama a la función handleSendMessage, que es la función que os he dicho que manda el mensaje. Digamos, ¿vale? Luego también está el, eh, el botón este enviar que hace lo mismo, hace un handleSendMessage, por lo tanto, onClick en este botón, es decir, si hago clic en este botón, envío el mensaje o si estoy en este input escribiendo y le doy al enter, manda este mensaje. En ambos casos se llama a la misma función. ¿Vale? Por lo tanto, primer caso, React Hook Use State lo pongo dentro de la función para mandar un eh, mensaje eh, de texto. En este caso, lo que hago es controlar un elemento de formulario, que es este formulario de aquí, ¿eh? como os había explicado antes. vale Preguntas hasta aquí. Más o menos, bien. Este sería el componente. ¿eh? El resto son solo CSS para que quede así un poco cookie con los colores naranjas, que son muy monos. Vale, bueno, pues eh, vamos a continuar con eh, otro caso de useState. Lo que pasa es que ahora vamos a hacer un useState un poquito más complicado eh, y es este hook que se llama useMessages, que lo he diseñado yo partiendo de la base del hook useState. Vale. Como bien habéis visto, este input era el componente que, del cual acabamos de hablar y este input cuando se mandaba un mensaje se llamaba la función handleSendMessage, message que llamaba onMessage message y este onMessage termina llamando a add message. ¿vale? Es decir, on message", es decir, cuando le dé al enter o haga clic en enviar si el mensaje no está vacío, se llama a la función addMessage. Y vamos a ver el hook useMessages. Vale, este es un hook personalizado, customizado por mí. Os explico qué, en, en qué conta. Si os fijáis, cuando cargo la página hay como unos mensajes escritos. Vale, estos mensajes escritos es este array de aquí. Es un array de objetos, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco objetos. Es decir, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco mensajes. Y el array de objetos tiene dos propiedades. Hola, que sería el mensaje, es decir, el texto, y type que es client o server, si es client aparece en naranja y si es server aparece en gris, es decir, esto es para que aparezca en un lado o en otro del, del chatbox ¿vale? Del bueno, el, de lo que sería el texto del chat ¿no? digamos, por si fuese whatsapp ¿vale? entonces, veréis que el estado por defecto al inicio son estos cinco mensajes, que es lo que aparece, lo, lo que aparece aquí, si os fijáis, yo estoy usando el hook useState de React messages al inicio es este array de aquí. Es decir, cuando carga este componente, messages es este array de mensajes. Tanto lo que devuelve esta función, sorpresa, un hook, si queréis diseñar vosotros vuestro propio hook, es simplemente una función. Y dentro podéis usar otros hooks. Por ejemplo, yo he diseñado este hook, useMessages, para encapsular esta lógica de gestión de mensajes. Vale. Fijaros, mensajes que es este array de mensajes, y luego setMessages. ¿Qué hace setMessages? Pues configura este estado de nuevo, lo reconfigura. Entonces, aquí me he inventado una pequeña función que se llama addMessage, que le paso un texto y lo que hace es, configura el estado del componente, bueno, de, de quien use este hook, para que tenga los mensajes actuales más un objeto más con el texto y typeClient. De manera que cada vez que llame add message con un texto, lo que estaré es añadiendo un objeto más a esta lista o array de mensajes. vale Fijaros que esta lógica la utilizo aquí en el componente chat. On message, add message. ¿Vale? De manera que cuando yo escriba algo en el campo de texto y le dé al enter, llama a add message y... AddMessage añadirá una, un elemento más a la lista de mensajes. Por lo tanto, MessagesList messages list es este componente de la lista de mensajes que simplemente pinta los mensajes. Ahora lo vamos a ver. Por lo tanto, este componente recibirá la nueva lista con los nuevos mensajes. Por eso, cuando aquí pongo, voy a quitar esto. Cuando aquí pongo, hola, ¿qué tal? Y le doy al Enter o le doy a enviar, aparece aquí el nuevo mensaje ¿eh? si os fijáis recordad que yo los pongo del tipo client, si yo aquí cambio en vez de client y pongo server, pues veréis que cada vez que escribo, estoy escribiendo en, la, en el lado del servidor en vez de en mi propio lado vale, vale. hemos visto el hook eh, use messages vamos a cerrar esto un poco y vamos a volver al componente principal que es el componente chat Vale, vamos a ver Message List. Message List recibe una prop que es una lista de mensajes. Si os fijáis, lo que hace con la lista de mensajes es simplemente aquí, esto es un div con un poco de padding, ¿eh? para que tenga aquí un poquito de margen, tanto arriba como, es decir, en las cuatro esquinas, en los cuatro laterales. En los cuatro laterales no. Izquierda, derecha, arriba y abajo. Ya sabéis cómo va el padding. ¿no? Eh, aquí le pongo para que tenga el borde naranja, etc. Bueno. Y lo que hago es un message.map, es decir, convierto cada elemento de esta array de mensajes, lo convierto en un componente mensaje con el texto dentro, vale message y type. Si el tipo es servidor, le digo que sea server. ¿Eh? Esto devuelve true. Pues, por tanto, aquí tengo el componente message. Este sería esto de aquí. Es el código para un mensaje, que puede ser o naranja o gris, dependiendo de si está marcado como server igual a true o server igual a false. Entonces digo, si type es igual a la cadena de texto server, lo marco como true, por lo tanto se queda a la izquierda y si no se queda a la derecha. Y digamos estos CSS, eh, está hecho con style components, es simplemente es esto es una arrow function que está aquí metida para el CSS, que es si es server... Alinea el texto a la derecha, si no, a la izquierda. ¿eh? Ya veis que el texto aquí se alinea a la izquierda y aquí se alinea a la derecha, perdón, y aquí a la izquierda. Vale, Entonces este sería un use state hecho dentro de un hook custom. Es decir, estoy haciendo un hook customizado solo para definir esta función, pero que internamente este hook que yo me he inventado y que he diseñado ¿eh? sobre los hooks que ya existen en React, Simplemente para encapsular esta lógica y poder crear esta función. Vale, dudas hasta aquí. No sé si estoy yendo muy rápido o no me estoy explicando bien o súper bien todo. Eh... Yo tengo una duda, Marc. Vale, hola Leticia, ¿qué tal? Muy bien. Tal? Eh, cuando retornas en el custom hook, ¿por qué sí. retornas un objeto y no un array? Vale. ¿Hay alguna diferencia? Eh, a ver, yo retorno un objeto, ¿vale? Para directamente, por ejemplo, a, bueno, esto, vamos a hacerlo un poco pantalla completa si quieres. Y lo, ¿vale? Chat y use messages. Ahora me, ay, ah, estar aquí. Vale, esto sería, ¿no? Entonces, aquí uso use messages, simplemente devuelvo un objeto para que aquí me sea más fácil eh, colocar las dos variables que voy a declarar para recibir este return, ¿vale? No tiene más. Pero o sea, hay alguna diferencia con devolver un array, porque por ejemplo en el use state, cuando te coges las diferentes propiedades, ¿no? O sea, el sí. message y el método, eh... te lo devuelve como un array. Eso es. Que sea vale. alguna diferencia, curioso? No, o sea, la única diferencia es que al devolver una, o sea, use state devuelve un array para que tú aquí te inventes los nombres que quieres. Ah, y vale. Yo, y de esta forma yo, ya lo das. Claro, yo devuelvo un objeto para yo forzarme aquí a poner messages y add message. Es como para vale, forzar el, el nombrado. Funcione. Es un poco para, si lo quieres ver de manera más sencilla, es para que el autocompletado funcione mejor. Vale, o sea, resto vale. Podría devolver, en vez de hacer este return, eh, ay Dios, he hecho una foto eh, podría hacer un return, eh, messages y, eh, y poner esto, ¿vale? O sea, no habría ningún problema, o sea, estaría exactamente igual. Y de hecho aquí, en vez de hacer esto, tendría que hacer esto. Haría, es exactamente el mismo código la única diferencia es que aquí, pues ahora le puedo poner aquí el nombre que quiera entonces, un poco para respetar el nombrado de las cosas eh, al final, si acabas teniendo muchos hooks o, hecho, o usas hooks que ha escrito otra persona pues es mejor saber qué significa cada cosa, así que vea que hay hooks que son que, que están en tantos lados, como por ejemplo el use state que ya sabes que devuelve una array cuyo primera posición es el valor del estado y el segundo es la función que tienes que llamar para mutar ese estado vale, vale perfecto, gracias simplemente es porque por el código quede un poquito más limpio, de nada vale, venga, pues vamos a, eh, a explicar eh, el detalle del siguiente hook, que este no lo he dejado implementado porque lo quería implementar con vosotros, que es el hook useMemo, vale, vamos a importarlo aquí, useMemo y ahora lo vamos a usar si os fijáis, vamos a poner aquí un, simplemente un console.log que ponga render y vamos aquí a poner un warning. Vale. Y veréis que cada vez que escribo algo en este formulario, si os fijáis, cada vez que pulso algo en el teclado se llama la función render. ¿Esto por qué es? pues porque si os fijáis, justo cada vez que se tiene que devolver el nuevo renderizado de este componente, se tiene que pasar por todo esto. Por tanto, cada vez que yo estoy pulsando una tecla del teclado, estoy volviendo a declarar estas tres funciones. Y estas tres funciones en realidad no es necesario volverlas a declarar. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que React vaya, es decir, Aquí en este caso no pasa nada porque, mira, solo tengo dos componentes. Pero imaginaos una página que tenga, yo qué sé, un centenar de componentes. Hostia, gastar tiempo definiendo funciones al final hace que cuando se te acumulan muchas cosas, la web vaya bastante más lenta, ¿no? O si quieres poner un componente muchas veces. Por lo bueno, en este caso, para agilizar la computación, es bueno poner aquí un hook useMemo. Y el hook useMemo simplemente es una. Arrow function, la definís aquí y vamos a poner const handler es igual a tal. Y copiamos este código y lo metemos aquí dentro. ¿Vale? Y aquí tengo los handlers que había definido antes y los voy a devolver como un objeto. Y vamos a poner eh, handles and message, handle input input change, era input change y handle keyword. Por lo tanto, estos tres que los estoy devolviendo aquí serían los handles. Por lo tanto, los puedo volver a poner aquí. Entonces, este useMemo lo que va a hacer es, el, el primer parámetro de useMemo es esta arrow function, que simplemente puedes hacer lo que quieras en esta arrow function, pero lo que devuelvas en esta arrow function será lo que devuelva useMemo. Es decir, como aquí estoy devolviendo las tres funciones que he declarado, ¡pum! aquí las tengo. Y luego le ponemos una array vacío. Este array vacío lo que dirá es, oye, solo define estas tres funciones la primera vez que cargues el componente. Y ahora fijaros que si pongo aquí un console.log eh, render, veréis que. Me pongo la vallita. Vale. ¿Veis la diferencia? Que aquí ya no se vuelve a llamar a render nada más que la primera vez. De manera que. Estamos ahorrando mucho tiempo de computación de, oye, volver a declarar todas estas funciones. El UseMemo es el hook más tonto que existe, porque no tiene no, lo único que hace es tú escribes algo y, y lo devuelve. Lo que pasa es que es el hook que, que la gente no suele utilizar y es el que hace que React vaya bueno, a velocidad eh, súper rápida, porque lo que hace es añadir performance, ¿no? Entonces, aquí ahora, si os fijáis, hay un pequeño, un pequeño fallito, a ver si lo veis. Fallito es un poco tonto, pero fijaros. Imaginaros que yo tuviese varios inputs y en algún momento cambio esta prop, cambio la prop on message y en vez de decirle, oye, cuando mandes un mensaje, ponlo aquí, pues cuando mandes un mensaje, ponlo en otro, en otro message box de estos, ¿vale? Entonces aquí lo que le tendría que decir es, oye, tú... No vuelvas a definir estas funciones a no ser que cambie la prop onMessage. Entonces, aquí lo estoy diciendo es: si alguien asigna otra función a este componente, vuelve a llamar y vuelve a redeclarar las funciones. ¿Por qué? Porque si no, onMessage se te va a quedar vinculado a donde estaba antes. Por ejemplo, si tuviésemos dos message box, uno y dos, en plan y con el mismo input quisiésemos escribir en este o en el otro, dependiendo del que tuviésemos seleccionado, si no ponemos aquí el onMessage, lo que nos pasará es que seleccionaremos el otro, pero nunca dejaremos de escribir en el mismo eh, chat. ¿vale? Y no podremos cambiar de chat. Entonces, la prop, estos son, eh, esto lo que indica es que useMemo solo se vuelve a ejecutar cuando cambie la prop onMessage. Esto es exactamente igual que pasa con el useEffect. ¿Vale? Si habéis usado el useEffect alguna vez, el onMemo y el useEffect son muy, muy, muy similares. La única es que el useMemo devuelve lo que eh, ejecuta esta función. Es decir, en este caso, estas tres funciones. Por lo tanto, ahora el código funciona un poquito mejor solo por el hecho de que hemos añadido este hook useMemo a la hora de definir estas funciones. ¿Vale? Preguntas. Si no sigo, ¿eh? Yo me podéis dar cuerda. Vale. Bueno, hemos visto el hook useMemo. Vamos a, eh, hemos visto useState, useMemo y luego, si queréis, hacemos un repaso. Vamos al useContext. Bueno, si os fijáis, eh, los componentes aquí los estoy definiendo con eh, style components. Style components es un paquete eh, que podéis utilizar con vuestros proyectos de React para escribir CSS de la manera más amigable posible. Eh, lo que hace style components es te genera un componente botón que simplemente es un div que tiene estos estilos aplicados, no tiene más. Pronto, este botón tiene el fondo del color naranja de core y el borde del color borders. Estoy usando variables de CSS para hacer qué? Para hacer simplemente este cambio de tema. Entonces, ¿cómo funciona la segunda parte de la charla? Que es el cambio de tema. Vale, para el cambio de tema he usado un hook que en este caso es el hook eh, use useContext ¿vale? entonces si os fijáis realmente en los componentes que cambian, por ejemplo en el caso de este botón vale este botón es este botón de aquí lo único que cambia cuando cambio el tema es que aquí tiene un borde blanco y aquí no lo tiene, ¿no? o sea parece una tontería ¿eh? pero realmente aquí lo tiene y aquí no, en el caso del background es muy obvio y en el caso de este componente, el componente server tiene el color eh, rollo salmonete ¿vale? cuando está en el tema naranja y cuando está en el tema light tiene el color gris. vale eh, Y luego el loguito de core que cambia eh, de imagen. vale Entonces, en los componentes no escribimos nada del tema visual, simplemente los vinculamos a unas variables. vale Unas variables de CSS que hemos definido aquí en este archivo ZenProvider. Y he definido un tema visual light ¿eh? con estos colores y un tema visual orange con estos colores. Esto es un archivo CSS normal y corriente, pero tiene un detalle y es que eh, este pequeño cachito de CSS lo he declarado usando Emotion Core, la función CSS que nos permite escribir pum, aquí un cachito de CSS. Luego veréis cómo lo aplico. Este cachito de CSS lo cargo aquí. Digo, estilos globales, ¡pum! Carga aquí el tema visual. De manera que cuando cargo la página se cargan las variables del, eh, del eh, estilo visual que haya en ese momento. ¿De dónde viene el estilo visual? Bueno, pues aquí viene el hook useState. Eh, perdón, useState. Eh, viene el hook, ahora lo diré, useContext. Vale. UseThem. Este hook es un hook customizado que yo he creado pero simplemente los hooks customizados es igual que un hook normal lo que pasa es que puedes hacer como más cosas ¿eh? y, y en vez de poner el use context directamente en el componente muchas veces es súper habitual crear pequeños hooks simplemente para aislar la lógica que quieres hacer de la parte de renderizado vale entonces el use them eh, usa el hook useContext. ¿Qué hace el hook useContext? Bueno, si os fijáis en el componente index, hay un componente theme switcher que está encapsulando el componente app y este componente Zem-Switcher es este de aquí, que lo que tiene es un useState. Vale, el useState tiene lo siguiente, recibe un initial theme, que es simplemente este objeto que tiene tema seleccionado, el objeto liveTheme, es decir, Tema por defecto, este. Es el tema visual, ¿vale? Es decir, los colores por defecto serán estos. Por tanto, el estado inicial contiene este objeto con ese cachito de CSS que habéis visto. Con este cachito de CSS, eh, perdón, con este cachito de aquí. Vale. Digo valor, pues pongo el valor del tema, es decir, que es este de aquí. Y una función que se llama changeTo, que la paso también, dentro de una cosa que se llama... ZemContext.provider. Vale. ¿Cómo funciona el contexto? Os explico. El contexto en React eh, tiene lo siguiente. Tú declaras un, un objeto eh, context, que es usando la función react.createContext. Esto es el objeto context. Vale. Este objeto context te da dos cosas. El propio objeto context, que lo vas a conectar con un hook useContext, y luego un ZemContext.provider que está aquí dentro, un pequeño componente, que es el valor de configuración del contexto. Es decir, desde cualquier componente que esté dentro de este provider, es decir, si os fijáis dentro de este provider están ahora diré, todos los componentes de la aplicación, por lo tanto cualquier componente que cuelgue de app, es decir, en mi caso toda la aplicación, porque toda la aplicación cuelga de app, desde cualquier punto de la aplicación puedo usar el hook useContext que si le paso themContext podré recibir estos valores que yo he configurado aquí. Es decir, el valor de contexto lo que nos permite es pasarle datos a todos los componentes que estén eh, que sean hijos del de provider. Vale. ¿Cómo uso el hook useThem? En el hook useTheme lo que he dicho es, useContext, usa el contexto themeContext. context. Por lo tanto, Selected Theme y ChangeTo son estas funciones que yo he pasado aquí. Es decir, selected theme, light theme y change to, pues es esta función del useState. Vale, es decir, en el contexto yo he puesto una función y, una, y un objeto. vale El objeto es este de aquí o este de aquí. Vale. Use them lo que da es them que es selected them.styles y name que es selected them.name, es decir, te vuelve esto de aquí y el nombre. ¿Vale? Y luego una función change them que lo que hace es cuando la llamas con un nombre, si le llamas con el nombre orange te cambia el tema a orange, si la llamas con light te cambia el tema a light, es decir, te cambia el tema a este objeto de aquí o a este objeto de aquí. Y nada, este hook nos devuelve un objeto con estas tres propiedades. Dos de lectura y una para cambiar el tema visual. ¿Cómo cambio el tema visual? Pues fijaros. ¿O dónde uso el useThem? Lo uso en dos sitios en este, en este proyecto. El primer sitio donde lo uso, es quizá el más importante, es en el archivo app.js. Uso use useThem para coger el CSS del tema actual ¿Vale? cojo el CSS del tema actual y lo meto aquí como un CSS global, por lo tanto cuando cambia el tema cambian los estilos de la página de hecho, esto lo podemos ver muy sencillo con las Chrome Dev Tools y esto estará a ver, vamos a ver dónde están Uy, esto es un... un montón de cosas CSS global, esta es, vale si os fijáis, estas son las variables del tema visual eh, light, y cuando lo cambio a orange, clap, cambia estos dos, si os fijáis, y están las variables del tema visual eh, naranja. Vale, por lo tanto, al cambiar las variables del CSS, eh, cambian las variables del CSS, cambian todos los colores asociados a esas variables. Este es un cambio sencillo. Pero, ¿qué pasa? Que yo hay sitios o hay componentes que no quiero que cambien por una variable CSS. Lo que quiero que cambien es según el tema visual. Si está seleccionado el tema naranja o está seleccionado el tema eh, azul o el, o el blanco. De hecho, si os fijáis, aquí había otra propiedad que es name. Vamos a poner un console log de name para que lo veáis aquí. Y podéis ver que cuando cambio sale light, o orange, o light, es decir cada vez que cambio el tema visual también cambia este nombre, este string ¿eh? que le había puesto al tema esto voy a borrarlo de hecho si os fijáis en el hook use them este nombre, este name es selected them.name si os fijáis aquí selected them este tema visual tiene el nombre orange y este tema visual tiene el nombre light vale, vale. entonces por un lado uso el hook use them para pintar el propio tema visual con las variables CSS. Pero por otro lado, y aquí viene la cosa guay de poder usar un hook de contexto en este caso, es que en el footer, si os fijáis, este es un esta es una imagen, ¿eh? uso el use them y uso las dos funciones restantes, name y change them, que es justo la que. Aquí he usado them y aquí he usado name y change them. Fijaros que aquí tengo. Cambiar tema, nombre y tema, que son las tres. Eh, esta la uso en la aplicación para definir los estilos de la página, para, para que sea el prop que cambia los estilos de la página. Y las otras dos las uso en el resto de sitios, eh, concretamente en el footer. En el footer tengo dos botones. Oye, al hacer clic en el botón cambiar a tema naranja, llamo a la función, cambia tema con el string naranja. Pum Y esto cambia el tema visual. ¿Cómo? Pues llamando a esta función... Oye, si el tema es naranja, change to, selected them por Change to es una función que viene de un contexto, pero es que esta función de un contexto en realidad no es más que la función que cambia un useState. Por tanto, estamos usando en el mismo ejemplo useState y useContext. UseContext, ¿por qué lo usamos? Porque queremos llamar a esta función no desde el hijo de este componente, sino desde cualquier sitio. ¿Vale? Entonces, este componente theme switcher lo que nos habilita es que desde cualquier sitio de la aplicación podamos cambiar el tema accediendo a través del hook useThem a la función changeTo de este state. Parece un poco complicado, pero si vais punto por punto ¿eh? Eh, es fácil de seguir. Si no, si tenéis alguna duda, yo la resuelvo sin problema. ¿vale? Igual puedo haber ido muy rápido y haberme saltado algo importante. Entonces, en este hook useContext, ¡ay Dios! No estábamos, estamos en el footer, ¿no? En el footer, ¿vale? Entonces, este hook eh, useThem, que usa el contexto y ese contexto lo define un estado, ¿vale? Tengo la función change theme que simplemente cuando clico en el botón cambiará tema naranja, ¡pum! Lo cambia a color naranja. Y cuando cambio a tema visual light, pues lo cambio a light. Tanto, fijaros, esto lo podéis implementar aquí o lo podéis hacer en el header, bueno, esto ya luego cada uno en que maquete la web como, como más bonito le parezca, ¿no? Pero al final la funcionalidad es la misma. Vale, entonces luego decíamos, esto es para cambiar las variables, pero y si quiero que este componente, este es un componente imagen, simplemente nativo directamente, que lo que hace es cambia la URL de la imagen dependiendo de si el tema visual es orange es decir, si el tema visual es orange carga el monólogo white y si el tema visual es otro carga el logo normal de core, de hecho si os fijáis esta url por defecto es barra logo, que es el logo normal, pero cuando cambio el tema light perdón, el tema orange ¡pum! cambia la url y el logo es esta bolita blanca como el que veis en mi camiseta ¿vale? entonces el hacerlo así, este es un hook que yo me he inventado simplemente para explicar el use context y el use state usados a la vez como un cambio de tema. Entonces, nos permite tanto cambiar variables CSS como usar el nombre del tema para personalizar algún hook a través de... A personalizar algún componente a través de sus props. ¿Vale? Y poco más... Eh, el resto, si miráis y, y, y, y, y os miráis el ejemplo en detalle, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 ficheros, ¿vale? Eh, donde se usan los diferentes hooks eh, que son los más importantes, diría yo, o los que más, más, los, que más, los que más vais a usar a la hora de trabajar con React Hooks, que son el estado, el estado. Lo podéis usar para un único componente o usando el contexto para muchísimos componentes, es decir, para toda la jerarquía de componentes que haya. El useMemo, espero que haya quedado claro con el ejemplo de, oye, no quiero estar gastando tiempo de renderización definiendo todo el rato las mismas funciones sino solo quiero definirlas cuando cambie las cosas importantes que hacen que esto se tenga que, a, que volver a redefinir. ¿Vale? Y luego está el hook que seguramente habréis usado más, que es el hook para cargar datos de una API, que es el useEffect. El useEffect ¿vale? Use y el useMemo, insisto, se parecen muchísimo. El useEffect se usa para ejecutar funciones en el, en el monta al, al montar un componente. Vale, El useEffect, voy a preparar un meetup dentro de dos o tres semanas eh, solo para hablar del useEffect y en ese momento os presentaré una librería muy chula. Esto eh, es a futuro que se llama eh, React Suite State. vale React Suite State es como una mezcla entre Use Context, Use Effect y Redux. ¿Vale? Es como un Redux como muy liviano pero que funciona a las mil maravillas. De hecho, si estáis hartos de pelearos con Redux eh, y queréis una librería que funcione muy bien con TypeScript, os recomiendo que les echéis un vistazo a React Suite State, ¿vale? que hablaré de él dentro de unas, unas semanas. Poco más. Eh, Te doy un buen trasmanos. Cualquier pregunta, bienvenida sea. Eh, una pregunta, Mar. ¿El código eh, has compartido el enlace de GitHub para verlo? Sí, lo he compartido porque me lo ha preguntado no sé quién, pero eh, os, lo vuelvo os lo vuelvo a pasar por el chat del del, de aquí. Lo voy a colgar en, el, en los comentarios de Meetup. Igualmente también tendréis el vídeo disponible en YouTube para. Ah, vale, perfecto. Sí, pero... Vale, vale, perfecto. Pues la charla. Pero escuchadme a mí, Alberto, un rato, pero vale. No, no, pero la charla me guay. la verdad es que hace tiempo que no tocaba React, de hecho, casi desde Iron Hack no lo tocaba porque en la empresa y eso nadie me ha tocado tocar otras cosas, pero tenía ganas de verle, de echarle un ojo a los hooks y para empezar esto está perfecto. Sí, o sea, a ver, eh, yo bueno, hace bastantes, pues, no sabes, igual hace cinco años, ¿no? Que, bueno, cinco años no lo sé, pero hace mucho que, que escribo código en React. Hubo, al principio era común usar clases eh, ya desde hace mucho tiempo que solo uso hooks e insisto los hooks que me parecen más más más importantes eh, son los que he explicado aquí junto con el use effect pero que el use effect es obvio porque básicamente es una necesidad mm, imperiosa a la hora de cargar datos uh -huh. sí sí que es verdad que si usáis eh, librerías de server side rendering como next pues hay miles de ejemplos que, que explican cómo hacer cargas de la API, usando use UseEffect, etc. Pero bueno, eh, no obstante, quizás el UseMemo y el UseContext son los más complicados de colocar. El Use State, cuando te lo explican, parece súper obvio que para un formulario, como el ejemplo que he hecho al principio, para un formulario, pues es muy claro, ¿no? Vas a usar UseState para controlar ese formulario. Vale, pero es que se puede usar para muchas cosas. Igual puedes hacerte un hook personalizado, como el theme que he hecho, que es un contexto que tiene un use state. vale, Y ese use state sirve para cambiar el tema visual de la aplicación. Que al final es un poco lo mismo que hace Redux. ¿vale? Uh -huh. Similar, no, no es exactamente lo mismo, pero, pero lo mismo, muy parecido. Vale, gracias Steven. ¿Alguna pregunta más? Veo caras conocidas. sin problema, ¿eh? sin miedo no me he enterado de esto Marc Yo... si lo puedo explicar, lo explico <risa> vale, detalle importante eh, cuando, si, si os bajáis el código y hacéis un npm install o un yarn install las únicas cosas que tienen de especial este proyecto son eh, Reflexbox eh, y, eh, y Style Components, las dos solo para maquetar un poco el ejemplo de la página del chat, tiene poco más de complejo quitando la parte de los hooks, que sí que es la parte central de, del Meetup. ¿no? Así que nada, eh, lo dicho, subiré el vídeo a YouTube eh, en cuanto lo tenga listo. Y el código lo tenéis disponible ya en GitHub eh, porque lo he subido esta mañana. ¿Vale? ¿Alguna preguntita? ¿Queréis que repasemos algo? Pues aquí vamos a tardar más. Hemos hecho justo pues una horita, ¿no? Más o menos. Ah, eh, Buenas, Mark. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Ah, yo era para nada, desearte suerte y que nada, que ha estado muy guay. Que yo que soy un novato con esto de React, que llevo poco tiempo dándole caña, eh, la verdad es que me he podido enterar de todo y, y muy guay que me alegro recibir una lección tuya después de ya tres años Muchas gracias Alberto pues sí, bueno, como ya sabéis eh, empieza un proyecto nuevo eh, que se llama Core eh, es un bootcamp de 12 semanas yo montado desde la experiencia de qué necesitas saber en el 2020-2021 una persona para encontrar un puesto de front-end en una empresa. Está diseñado el Bootcamp con esas expectativas y con, ese, con esa necesidad de mercado. Eh, y bueno, Amazon Web service Docker, Kubernetes, React, React con Hooks, React con Server side Rendering, que es un poco el stack que usa casi todo el mundo eh, o, o casi todo, todo el mundo que tiene un negocio digital a día de hoy, ¿no? Y con, ese, con esa premisa montamos el currículum de, de este bootcamp, que insisto, son 12 semanas, y, y estamos abiertos a quien se quiera apuntar, y si alguno de vosotros, que seguro que, ya, que muchos de los que habéis asistido a esta charla ya tenéis experiencia en la industria y lleváis bastante tiempo eh, trabajando en ella, si queréis dar algún meetup, en nombre de Core, sois súper bienvenidos eh, a formar parte de este proyecto. Pues nada, poco más. Me despido. Muchas gracias por vuestro tiempo. Y lo dicho, os mantengo informados eh, cuando esté el vídeo subido a um, YouTube. Vale, Vale, perfecto, Mar. Adiós. Adiós. Muchas gracias, Marc. Adiós. Chao.